Amigos pescadores, hoy nos encontramos Laguna La Picasa, localidad de San Gregorio, sur de Santa Fe. Estamos en este gigante espejo santafesino de casi 55 hectáreas. Y eh, bueno, vamos a realizar una notita de pejerrey. Tenemos buenas referencias que está, se está pescando muy bien. Hay mucha cantidad de pescado, eh, mucho pescado chico, mucho pescado mediano. Eh, así que bueno, vamos a intentar una pesca. Eh, al garete con líneas de flote eh, acá vamos a presentar a Rodrigo que es uno de los propietarios de, del pesquero El amanecer y a Gabriel eh, que también es eh, uno de los propietarios y encargado acá de, del pesquero El amanecer así que bueno contame un poco Rodrigo a ver bueno, qué Gardo. pesca vamos a hacer, dónde me trajiste hoy? bueno bienvenido eh, a nuestro pesquero eh, bueno hoy estamos eh, acá en la picaza, el pesquero El amanecer vamos eh, a probar a hacer un relevamiento eh, en una zona baja, a ver eh, qué tal nos va, eh, bueno ya iremos a eh, mostrar las, im las imágenes, en... perfecto, ahora vamos a mostrar también los equipos, ahora después vamos a que Gabriel arme su equipito y nos va a mostrar a ver con qué equipo vamos a pescar y todo eso, estamos acá en zonas bajas porque bueno, el pescado está haciendo un desove ahora entre marzo, abril y posiblemente este esté este acá en los bajos este, buscando para, para desovar, así que bueno, ya estamos acá en la laguna, vamos a armar los equipos y ya vamos a empezar a pescar, así que ya vamos con las imágenes. Bárbaro. Bueno, acá estamos presentando a Gabriel, otro de los integrantes acá de, del equipo de pesquero en Amanecer. Buen día Gabriel, ¿cómo bueno, te va? Buen día, ¿cómo va? Contame un poquito a ver qué equipos eh, vamos a utilizar hoy. Estamos usando una caña telescópica de 4 metros, con un rol frontal mediano, con multifilamento y una bollita de madera de balsa. Perfecto, mujer rabia. Mujer de carnada, anda bien. Sí. Carnada del Cordobés. Perfecto. Eh, ¿Qué bajada vamos a usar más o menos? De 30 a 40 centímetros. Dale, vamos a ir arrancando la mañana con eso y después, cualquier cosa, iremos sí, cualquier subiendo cosa bajando. subiendo, bajando. Vamos a ver cómo. cómo Dale, se perfecto, gracias. Con el primero de la mañana. Recién arrancamos el galete, ya Gabriel clavó uno. Muestre, Gabriel, muy bien. Lindo tamañito ya, ¿eh? Bárbaro. Seguimos. patito, seguimos. Apenas arrancamos, Eduardo. Lindo, lindo tamaño, che. Lindo, lindo pejerra. Muy lindo. Gordito es lindo. Que, bueno, dale. Bueno, seguimos con los pejes peje de medida. Espectacular, Eduardo. Lindo pique, arrancamos bien la mañana, che. Bien, activo. Bueno, acá estamos. Esto sí que a caña doblada. Pato. Eduardo. Buen día, Pato. ¿Qué tal, Eduardo? Justo acá venimos los dos con Gabriel. Y Gabriel. Allá Gabriel levantó. Ahora me lo muestran los dos. Eduardo y Gaby. Eso. Muy activo, muy activo, arrancó la mañana el, el pique Eduardo Laguna La Picasa, la San Gregorio, Santa Fe, pesquero del, el pesquero del amanecer Dale, seguimos con las imágenes Ahí vamos con una captura Rodrigo Vamos mejorando el tamaño Se viene el grande muchacho, en cualquier momento Espectacular Rodrigo Muy buena Gabriel, Muéstramelo a ver. Se queda quieta, no se queda quieta. No, está enloquecido. Bueno, acá venimos con una captura de Federico, que lo vamos a presentar. Buen día Federico, ¿cómo andamos? ¿Cómo Buen día muchachos. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Lindo pejerrey. Pescando, lindo, lindo, lindo. Y hoy, porque es tu cumpleaños aparte, así que muy feliz cumpleaños. Bueno, ¿eh? muchas gracias. Bueno, dale, vamos a seguir con las imágenes. Seguimos. Muy bueno, ¿verdad? Bueno, Patito, ¿un juvenil? Sí, otro. Vamos. Bueno, venimos con uno de Federico, espectacular. Y acá seguimos con Gabriel, lindo pejarra de Gabriel, muy lindo. Bárbaro. Estamos con otra de Gabriel, muy bien. rodrigo Bueno, acá estuvimos probando en zonas bajas de 50, 60 centímetros, un metro. Eh, bueno, no obtuvimos la respuesta que, que esperábamos. No, no, no. Esperábamos un mayor porte, mejor, mejor eh, tamaño. Eh, pero todavía se ve que el pescado no se ha acercado a lo, a lo bajo. Así que bueno, vamos a, a mover, vamos a trasladarlo hacia más al centro de la laguna para, bueno, para probar y ya. Ya sabemos que ahí está... Ahí, ahí donde venían haciendo las pescas. Ahí todo. donde es se está. vienen haciendo todas las pescas. Muy buenas pescas. Así que bueno, vamos a probar ahí, Eduardo. Dale, ¿Eh? perfecto. Ahí, ahí vamos. Pasa. Bueno, pede muy bien. Lindo peje. Lindo peje. Ahí vamos con el de Rodrigo. Bueno, cambiamos de lugar y llegamos, y pique prácticamente al toque, al toque. Bueno, un pequeñín Fede, muy bueno. ¿Devolvemos? Se salva, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Bárbaro! ¡Oh, se ¡Ay, se fue! Bueno. Mira, Patito, muy buen tamaño, Che. Muy lindo, Pacerray. Muy lindo, Vemos pecaray. de lugar y bueno, nos trajiste en un lugar. Bárbaro, güey. ¿eh? Bárbaro. ¡Espectacular! Oh, una linda captura, che, muy lindo pajarito, muy lindo pajarito, muy parejo, muy parejo, muy lindo, ¿Eh? espectacular pato, espectacular, no, no. bueno patito, mira, viene acá. De levantarse que se enrede. muy bueno Eduardo ¿Eh? un doblete un doblete muy bien y poblada la adoro. laguna muy bien poblada realmente mucho Parme. mucho peje mucho pique sí. Eduardo bueno seguimos acá con un juvenil muy buena muy buena pesca Patrito. ¿No? otro más eduardo bárbaro pato espectacular no toda la mañana. ahí viene el rodri con otro sin cortar sin cortar es uno atrás de otro realmente no. espectacular vivo, vivo, vivo. y acá estamos de estreno una nueva remera de payo la full color bárbaro estaciona muy lindo muy bien ¿Eh? garage sí Una cosa loco para todo esto. No se el cortó el pique en todo el día. No se no, cortó, se cortó en todo en todo el día. Pica. Oh. Muy buena, Gabi. Buena, Gabriela, ahí, bárbaro. Sí. Buena, Rodri. Seguimos con el show de piques. Espectacular. Y acá vamos con el patito, que también viene con algo. Se soltó este. ¿Se soltó? Bueno. No, venía lejos. Venía. Che. Esa, Gabriel, muy buena Ahí estamos, hermoso pescado Bueno, acá venimos con dos piques Uno de pato Y acá otro Del amigo cumpleañero Bueno, estamos con el de Fernando, Bárbaro, y acá venimos con el de Pato. Tremendo. Bárbaro, che. pequeñito, lo devolvemos Gabriel y llevamos al agua, que viene ahí enganchadito al labio. Eso, bárbaro. Bueno amigos, final de la jornada, realmente una jornada fantástica nos tocó, un día de esos pintados, Vientito Norte, tranqui, de 10, 12 kilómetros, hemos hecho una pesca muy, muy buena, muy, muy buena, mucha cantidad de pescado, eh, realmente el pique está muy fácil, se pesca todo a flote, eh, con bajada de 30, 40, 50 centímetros, así que bueno, es una opción, la invitación está hecha, Laguna La Picasa, acá sur de Santa Fe, localidad de San Gregorio, pesquero El Amanecer, y así que bueno, agradecerte a vos, Rodrigo, por, bueno, por la invitación que siempre nos recibís y nos invitas a vale. pescar, a realizar estas notas, para que la gente conozca estos lugares, porque hay mucha gente que por ahí aún no lo conoce. A vos también, Gabriel, eh, por haber participado de la nota. Sabemos que sos parte también de Pesquero del Amanecer, así que, este, bueno, aprovechen la oportunidad para invitar a todos los, los pescadores a que se lleguen. Bueno, Edu, muchas gracias también vos por respondernos con la visita. Eh, la pesca muy buena, eh, faltó lo que, bueno, que deseábamos, el pescado bueno, el pescado grande. Así que bueno, eh, ya está la, la invitación hecha para todos los aficionados del pejerrey. Eh, serán muy bien eh, atendidos eh, el pesquero. Ya aparecerán los números. Y bueno, y también el amigo que iba a venir. Exactamente. Eh, queremos este, también a mencionar a, a otro de los guías acá del pesquero, sí. Jardi Zanotti, un tipazo realmente, bueno, que hoy iba a participar de la nota, pero tuvo un problema familiar y no pudo, no pudo venir. Pero bueno, van a aparecer también los, eh, los teléfonos de él en pantalla. Eh, y por supuesto, agradecer a la gente de Payo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para hacer las notas. Y bueno, acá los chicos también están luciendo remeras de Payo. Eh, Rodrigo y yo las full color, que son las últimas que sacó Payo. Y acá este, Gabriel, la tararira Blue, que también es una remera espectacular, con capucha y, y pollera y, y tapaboca, que para estos días de mucho sol viene barro. Así que bueno, muchas Espero gracias. que hayan disfrutado de las imágenes y será hasta la próxima.